Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video, aunque es un poco cortito y no es a lo que ustedes están acostumbrados a ver cada sábado, es solamente un video informativo, chiquito, corto, que puedo hacer ahora mismo. <risa> Quería hacer otro video. De hecho, estoy dejando una pista en alguna parte en este video y ustedes tienen que saber qué es. Hoy es un video muy importante, de hecho es muy importante, porque es que ya llegaron los Bakuganes de Battle Planet a Latinoamérica. Sí sí señor. Y es que no llegaron de la forma como todos estamos acostumbrados a ver como, no, ya llegaron, pero es que sí los pies por Amazon. No, no, no, no, no. Ya están en jugueterías de Latinoamérica. Y como lo sabes, es una muy buena pregunta. Resulta que yo tengo una red de espionaje avanzada en toda Latinoamérica, donde me comunico normalmente con algunos compañeros y cosas así. Bueno, de hecho no, de hecho solo me lo avisaron por Instagram, así que si no ha sido mi Instagram, pues deberías ir a mi Instagram. Donde vendo juganes y además de eso te contesto preguntas y hago historias y subimos fotos de suscriptores que son súper hermosas Y deberías ir Deberías Y de hecho apenas ha aparecido En Puebla Si no me crees Pues simplemente mira estos videos Que mandaron unos suscriptores Por medio de Instagram Hola gente Soy Charlangas Chip Estoy caminando por aquí Porque un canal Un compa Me envió por Insta Que le hiciera paro Y que grabara Que ya hay figuras de Bakugan En Juguetron Para que vean más o menos Qué es lo que hay por esa zona Y qué es, Qué tipos de Bakugan hay por ahí Están muy chidos De hecho Tu Bakugan es dejar a caminar Acá, acá, mi canal, la descripción Para que puedan ver ahí Se puedan divertir un poquito Ojalá les guste Tu Bakugan Te mando un saludo Eres grande De hecho eres mi canal de Bakugan favorito Pues me, me, me dio mucha ilusión a, eh, Que me contactaras Y me dieras esta oportunidad Para poder ayudarte en un video Algunos centímetros más tarde Miren acá está el juguetrón Miren, ya estamos acá Y miren lo que Les traigo Aquí está miren. Bakugan ya están todos, de hecho está miren acá el Maximus Dragon. Aquí está el campo de batalla este, un pack de tres con varias tarjetas y Esta cosa para guardar Acá hay varias Un paquete triple Pero creo que este solo viene con los Bakugan y tres Bakugan Y como pueden ver acá están los individuales Los precios son de 250 pesos 530 pesos Los estos están en 850 pesos Está, miren, como pueden ver aquí ya está todo Para que les confirme, para que vean que ya está acá en Puebla Para ser exactos Y no sé si ya están en todas las partes de México y en Latinoamérica Solo si están acá ya en Puebla Pues miren, como pueden ver ya Ya están acá, ya podemos disfrutarlos También se me olvidó mostrarles Que también vienen ya los Bakugan grandotes como pueden ver, sí están, ya, y pues ojalá les guste. Bye. Pues bueno, el caso es que ya llegaron a México y lo más probable es que dentro de un mes, más o menos poco más, poco menos, empiecen a llegar al resto del mundo. Además que no llegan como Wave 1 totalmente sino que llegan como con algún resumen de lo que ha pasado en todo Acuán. Pero pues sí que llegan bastantes cosas, bastantes productos que pues hombre, tenemos que conseguir. Igual les digo una cosa, si ustedes digamos, pero Perú, Ecuador, Bolivia donde sea, pues tú dices como, ya llegaron aquí también, me mandas un video por Instagram por Gmail, por, por Facebook puede ser también, por Twitter, de por pronto, y tú me dices, oye mira aquí ya llegaron, y yo lo pongo en mi Instagram de pronto lo pongo en otro video, así que pues nada y nada chicos, espero que os haya gustado muchísimo este video ya saben, es cortito, chiquito, es lo que puedo hacer por ahora y ya dentro de ocho días tendrán un video en serio, de verdad, en serio, bien bueno pero nada chicos, espero que os haya gustado muchísimo este video y pues nada, de darle comentar compartir y suscribirse, y nos vemos en otro video